Hola amigos de YouTube, soy Sebastián Sangüesa de CREAN3D y hoy día les voy a enseñar a reparar los STL. ¿Por qué reparar los STL? Son esos errores que manda el repetir y nos dice que algo falta aquí, no puede interpretar ciertos parámetros, pero ¿qué cosa no puede interpretar? esto es lo que no puede interpretar, lo vamos a ver aquí en el cura y aquí lo muestra vamos a mostrarlo en rayos X Y aquí está. Estos polígonos que están ahí son los que el programa no puede interpretar. En este caso, el repetir y el, y el cura. Aquí el repetir nos da este error, y aquí en el cura a veces muestra un error rojo, o en este caso muestra los polígonos, los polígonos fal faltantes. ¿Cómo vamos a reparar esto? Existen varias maneras. Existe la manera fácil y la manera difícil. La manera fácil aplica para el 95% de las piezas. Y la manera difícil aplica, bueno, valor para, para el restante, para el 5%. Bueno, en este video voy a enseñar, voy a hacer tres videos, voy a enseñar cada una de las maneras. Y este es para la primera forma. Voy a dejar acá. Aquí en la pantalla por este lado debiesen aparecer la manera la manera muy muy fácil que es para este video que corresponde a Windows 10 y Windows 8 dado que tiene una aplicación de Microsoft. En este lado vamos a ocupar la misma aplicación pero para las otras plataformas para Windows 7, para Mac y, y para Linux. Y acá abajo voy a colocar eh, el enlace para el video para las piezas que son difíciles, para el 5%. Estas dos de acá arriba sirven... Para la mayoría de las piezas, en general no van a tener ningún problema con estos dos métodos. Pero en el caso que tuviesen problemas, van a tener que usar este método. ¿Qué piezas, por ejemplo, no pueden ser reparadas bajo este método? Por ejemplo, esta que está acá. Esta pieza, el programa no la entiende. Sin embargo, eh, no la entiende y al momento de reparar, borra lo que no entiende. En este caso, va a tapar el hoyito ese que tiene ahí. Y era totalmente necesario para la pieza. Entonces, hay que ocupar otros métodos. Voy a dejar aquí los enlaces, el enlace fácil para Windows 10, Windows 8, el enlace eh, medianamente fácil pero es de otra manera que requiere, que requiere win eh, Windows 7, Mac o Linux y acá abajo para el 5% de las piezas que son complicadas de reparar. Voy a hacer un video eh, para cada una, así que pueden adelantar e irse al video que les corresponda y continuamos vamos de la manera de la manera fácil muy simple vamos a descargar este programa que se llama 3d builder es un programa de microsoft y que repara las piezas instantáneamente voy a cancelar esto y voy a cerrar voy a cerrarlo voy a hacer el proceso completo para windows 8 y para windows 10 ustedes van a la tienda Y aquí en la tienda colocan, simplemente, 3D Builder. 3D Builder. Ahí está. Esa aplicación. La instalan. Esperemos que cargue. La instalan, en este es mi caso, yo ya la tengo instalada. Y la van a poder ocupar. Sé que casi nadie ocupa la tienda de Microsoft. Y el primer paso es bastante engorroso, puesto que hay que registrarse y usar las cuentas de Microsoft en sí. Para el segundo método, que corresponde a Windows, al Windows 7, Win eh, Mac y, y Linux, también hay que registrarse en la página oficial, en, en una página, hay que tener cuentas Microsoft para poder usar la página de Microsoft. En este caso vamos a usar el programa directamente y le vamos a dar iniciar, aunque yo lo tengo abierto, o no. 3D Builder, aquí lo tengo. Ya. Esta es la interfaz del programa, es bastante sencillo, vamos a cargar nuestra pieza. Vamos a cargar la pieza que está. Aquí está. Vamos a cargar la pieza que tenemos por reparar, que en este caso sería este mandala. Y aquí me dice, uno o varios objetos no tienen la definición válida. Haga clic aquí para repararlo. Y simplemente hacemos clic y se van a reparar. Así de simple. Por eso está la versión más, más, más simplificada. Bueno, la magia de la televisión, yo ya tengo la pieza reparada aquí en este. Y ustedes podrán apreciar. Este es el original que estaba malo. Y este es el reparado. Y reparado, uno lo coloca y ya no muestra el error. Entonces podemos borrar el anterior. Y aquí está reparado y al momento de cortar, de hacer el slicer, va a aplicar súper bien. Veámoslo en cura. ¿Dónde ¿No está cura? Ahí está. ¿Se acuerdan que tenía esta pieza tenía el problema acá abajo? Entonces, vamos a sacar esta pieza. Y vamos a cargar el mandarla reparado. ya está. No tiene ningún error. El programa reparó la pieza sin ningún problema. Igual, voilà, ustedes pueden hacer todos un modelo y piezas por el estilo de esta manera. Pueden reparar lo que sea. Ah, corrijo. Pueden reparar el 95% de las piezas. Para el otro 5%, si es que este método no les sirvió, van a tener que ver ese video. Lo voy a estar subiendo más adelante. Bueno, eh, así de simple. Suscríbanse, denle me gusta. Visiten nuestras redes sociales Tenemos en CREAN3D en Facebook, Instagram, eh, Twitter y eh, bueno tenemos Linkedin pero no lo ocupamos. Ahora todos lo están haciendo por favor denle la campanita para que cada vez que subamos un video ustedes lo puedan ver y estén actualizados con las últimas novedades que tenemos para las impresoras 3D. Muchas gracias soy Sebastián Sangüesa de CREAN3D. El último, el último. Dejen todas sus consultas o cosas que quieran que hagamos de video, puesto que lleva, tenemos bastante experiencia y llevamos casi cuatro años y medio trabajando con, con, con impresoras 3D. Y usted nos, nos postee las dudas y de qué quieren que, hagan, que hagamos nuestros próximos videos y lo estaremos haciendo. Un abrazo desde Chile, Sebastián Sangüesa.